La situación mía es que todo el mundo me quiere hacer daño y mamá la mató, la mataron a palo, yo soy Alejandra Núñez Yo llego donde la señora y digo que no, que le pregunto Yo no tengo luz, porque yo me tengo que mudar de ahí Yo no tengo recursos Le dije, aguántame tres maestros, que no tengo recursos Para yo mudarme Porque yo, yo quiero mudarme, estoy buscando estoy pasito Para yo mudarme Me dieron una trompa en el pecho La, la tipa, el tipo Y quería ma, majarle la mano al niño Y yo dije, no, la mano al niño no Mira la boca como yo la tengo hinchada el pecho me duró un poco y tengo el diagnóstico. Aquí. ¿Te golpeó entonces? Sí, me golpeó. Se fue? llama Lico se llama. Y la mujer se, le dice en línea, trabaja en la cartonera ahí en la 8. ¿Por qué te golpeó él? ¿Por qué? Él, él me tuve que matar porque él le quería manjarle la mano al niño y sufrir, darle golpe a los niños. A todos los niños que están ahí, él le gusta darle golpe. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? entonces Lo que pasa es que la tipa me tiene odio Desde que ella vivía ahí, desde que, desde que yo estaba embarazada, ella siempre me ha tenido odio ¿Y qué son ellos? tuyo vecinos? Eh? Sí, entonces ella... Eh, se mete conmigo a cada rato y yo no puedo todos los días. Yo le dije que si ella se sola conmigo, yo me fajo sola con ella, la mala, como ella quiera, pero no, no porque yo le tengo miedo. No ponerme a un hombre a darme no, novedad que no está mal hecho. Entonces, ¿dónde fue eso? En la calle 13, vecindad 22. ¿De qué sector? Sector sí, de Maitín Entonces, ¿qué es lo que ellos te piden a ti? ¿Eh? Es lo que ellos quieren. No, la dueña de la casa me pidió la casa y yo le dije, no, usted tiene que aguantarme porque yo no tengo recursos para mudarme, me faltan más para ir mudar. ¿eh? Ah, no, esos son haitianos. Entonces cada rato van, me tiran cosas para allá, hay muchachitos, me le iba a tirar una piedra al niño, anoche porque estaba locuro. Y digo yo, que ¿Por qué porque no hay luz a, a, a, afuera? Y le estoy preguntando, ¿hay primo de, de niño? Y él me dijo, yo no sé porque la dueña de la casa la quitó la luz. Y yo, ah, ok. No, pero no es por mí. Comenzan a decir, creo, que bulea, feo, que es, hay niños míos, ningún feo. Poniéndole todos los defectos, Y dice, es más chiquito que lo va a matar, ¿eh? hay Entonces, niños. Que, que se haga justicia, que la metan presa, que lo metan preso.